Para ver cómo podemos ordenar vectores en NumPy, vamos a trabajar con un vector numérico y con un vector de cadenas, que son los nombres y las fechas de nacimiento de cinco famosos matemáticos. Bueno, pues la función para ordenar es short, ordenar en inglés. Le decimos que lo ordene y vemos que nos da ordenado de menor a mayor. Si en vez de un vector numérico le pasamos un vector de cadenas lo que hace es que nos lo ordena alfabéticamente y ahora vamos a ver cómo funciona el método short en general en NumPy las funciones y los métodos funcionan exactamente igual pero en este caso no es así vamos a ejecutar short y vemos que no nos devuelve nada sin embargo lo que ha hecho es que ha cambiado el vector original la función np short no cambia el original. Vamos a comprobarlo puesto que no lo hemos visto. Aquí tenemos y vamos a ejecutar sobre la función short, sobre el vector A. Lo tenemos ordenado, pero el vector A no cambia. Y ahora vamos a ver cómo podemos ordenar matrices. Vamos a crear un vector C aleatorio, rando, con Números aleatorios, desde el 1 hasta el 100, y que su tamaño pues sea, por ejemplo, 3 por 6. Y visualizamos. Y vamos a ver qué es lo que hace la función short. Le pasamos C. Y lo que hace por defecto es que lo ordena por filas. Aquí lo vemos. Si queremos que lo ordene por columnas, debemos darle un modificador, que es este. El eje debe ser el 0 para que trabaje por columnas. Y ahora lo ordena de menor a mayor, pero por columnas. Si le ponemos por filas, ese es el eje 1. Por defecto, NumPy siempre trabaja con el último de los ejes, que es el eje menos 1, que coincide con el eje de las filas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos ordenar en orden inverso un array que tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer... Es ponerlo ordenado, de menor a mayor. Ya lo tenemos ordenado. Y ahora, para ordenarlo al revés, pues hay dos formas de hacerlo. Uno, utilizando slicing. Esto lo que hace es escribir cualquier vector al revés. Vemos que nos aparece así. Esta forma nos devuelve este array. El array A en sí mismo sigue ordenado de menor a mayor. Esta es una forma de ordenarlo. Sin embargo, hay otro que utiliza una función. La función es np.flip. Le damos a a y lo que hace es que le da la vuelta. Vamos a ver cómo ha quedado el vector a. El vector a no ha cambiado. Vamos a trabajar un poco más con la función flip para ver que lo único que hace es darle la vuelta a un Aquí tenemos el vector A, si lo que hacemos es utilizar el slicing, nos lo devuelve al revés, el vector A no ha cambiado. Y si utilizamos np.flip, pues hace exactamente lo mismo, nos devuelve el vector al revés, pero el vector original sigue sin cambiar.